Es un movimiento que hace casi 30 años impulsa políticas de producción autogestionaria del hábitat. Y nuestras luchas tienen que ver con las luchas digamos, de los territorios en las periferias de las grandes ciudades, sobre todo, también luchas vinculadas a, a la lucha sindical. Nosotros luchamos por que los medios sean libres, eh, luchamos por otro mundo, creemos que otro mundo es posible también, y desde ahí es que construimos las noticias y desde ahí hacemos nuestro relato de la realidad también. Es una organización de defensa, promoción y difusión de, de, de derechos humanos. Lo que pretendemos nosotros es generar síntesis teóricas de la acción del movimiento popular en nuestro país, en la región y en el mundo. Luchamos para denunciar que son los y las jóvenes de los barrios humildes los que sufren las políticas represivas las políticas de control y disciplinamiento sobre sus cuerpos. Nos definimos como defensores de los derechos humanos y promovemos diferentes formas de acceso a la justicia. Consideramos importante la organización con todos los espacios concientizados con la problemática represiva. Entendemos que eh, esa es la forma de poder avanzar eh, en los procesos de verdad y justicia, pero también con la finalidad de defender las democracias y poder lograr que cada una de las personas accedan a sus derechos fundamentales. Creemos que la justicia es un, un campo en disputa, que el término de la justicia es lo que está en, en discusión. Las tareas y la lucha que tenemos por delante tiene que ver con el respeto y la garantía de los derechos humanos en un sentido muy amplio. Esa visión de los derechos humanos que se amplía también a los aspectos medioambientales, a los aspectos de eh, derechos sociales, derechos culturales. Construir contracultura cotidianamente, pero también de dar pasos en esa construcción de nuevas institucionalidades. Profundizar la importancia a las políticas hegemónicas denominadas neoliberalismo que consolidan el orden capitalista. Eh, poder continuar visibilizando todas estas luchas. Tratar de promover en nuestra organización y en los espacios donde intervenimos formas de decisión, de toma de decisiones, que rescaten eso, la necesidad de que el conjunto de las personas participen a la hora de decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y creo que el gran desafío es repensar las posibilidades de otras formas de sociedad a ser un ejercicio de creatividad, un ejercicio de imaginación, porque probablemente algunas de las respuestas que teníamos hasta ahora son insuficientes para estos tiempos de mayor incertidumbre.